Intro ¿Qué tal chicos y bienvenidos a otro vídeo. Hoy les traigo algo diferente por una vez. Como saben, mi canal se centra principalmente en los crossovers de Dragon Ball, pero he estado pensando que quiero hacer algo diferente. Así que intentaré algo que no esté basado en Dragon Ball, pero mi canal seguirá estando basado en crossovers. Así que esto es lo que si se llama y si los Ackerman fueran uchiha. Así que esto significa que los gustos de mi casa, Levi y Kane tendrán el Sheringan. Así que con eso fuera del camino, comencemos. Comenzamos con Kane Uchiha, una persona que tiene acceso al man de Kyaku Así cría a su sobrino Levi Uchiha después de la muerte de su madre. Entonces pasa el tiempo y luego Kenny cambia un día. Hace algo impensable y mata al resto del clan Uchiha. Señor... Uchiha, el padre de mi casa, estaba fuera de la ciudad durante esto, cuando esto sucedió, por lo que vive. Entonces, Kani luego encuentra a Levi, y luego Kani lo deja vivir y luego le dice, ni siquiera vale la pena matarte, sobrino tonto. Si quieres matarme, odiarme, detestarme y luego sobrevivir de una manera desagradable, corre. Corre y aférrate a la vida. Y luego, algún día, cuando tengas los mismos ojos que yo, ven ante mí. Levi sale corriendo, accediendo también a uno y dos tomos afeitándolo. Entonces sí, Levi es Sasuke en esta historia, y Kani es Itachi. Entonces pasa el tiempo, y Levi se une al cuerpo de reconocimiento con sus amigos, es una máquina de matar para los titanes y se convierte en capitán. Así que el señor... Ackerman vivió y luego tuvo un hijo, al que llamó Mikasa Uchiha. Así que las cosas están tranquilas por un tiempo hasta que un día llegan los secuestradores y luego matan a su padre y a su madre. Mikasa queda inconsciente y luego las cosas siguen el anime original hasta que Eren es atacado por el tercer secuestrador. Mikasa activa un tono con sheringan y luego un cuchillo atraviesa al secuestrador y lo mata instantáneamente. Luego se van y luego llega Grisa y se da cuenta de que ha activado Sheringan, por lo que está impresionado, adopta a mi casa y luego regresan a su casa, por lo que pasa el tiempo desde entonces y las cosas son relativamente iguales, la única diferencia es que mi casa es un poco más violento y un poco más emo también, así que a los corpulentos también les dan más patadas. Así que las cosas son iguales hasta que se unen al cuerpo de aprendices. Y también olvidé mencionar que Mikasa no está locamente enamorado de Eren en esta historia. Ella todavía siente algo por él, pero no tanto como el original. Al clan Uchiha realmente no le gusta acercarse a la gente debido a su odio. Así que Aaron y Mikasa se golpean mucho la cabeza. Mikasa todavía se preocupa por Aaron, pero no es sobreprotectora, así que en lugar de que su cosa favorita para decir sea Aaron, su cosa favorita para decir sería llamar a Aaron idiota. Entonces sería como una mezcla de Naruto y Sasuke con la relación de Naruto y Sakura. mi Mikasa volviéndose malvado. Entonces, de todos modos, pasan 10 y Mikasa se une al equipo líder y luego un titán normal intenta atacarlos. Mikasa lo mata y luego ve que el comerciante retiene a la gente. No deja pasar a nadie hasta que sus caballos pasan. Mikasa usa su arma Shannon y lo amenaza más con ella. Entonces él mueve los caballos y luego ella va a buscar a Aaron y Armin, pero solo encuentra a Armin. Mikasa pregunta dónde está Aaron y luego Armin llora disculpándose con Mikasa y dice que Aaron está muerto. Mikasa luego asalta, activa un tomo, dos tomo, Shiningan, y luego hace su discurso y luego va a luchar contra los titanes y luego usa en exceso su bote de gas y luego casi es devorada por un titán, pero gracias a Sheringan puede esquivarlo y luego llega un titán y luego mata al otro titán y agarra a mi casa y luego la saca de allí y luego las cosas siguen igual hasta que sacan a Aaron del titán y se hace un plan para salvar a todo Novol. Y ahí es donde lo dejaré para esta parte. Entonces, ¿qué piensas del qué pasaría si... ...debería agregar más habilidades de Naruto también? Como Firestyle Yutsu, Chidori, Sasano o Sukuyomi o cualquier movimiento usado por Amichiha. Y, por último, ¿qué pasaría si te gustaría ver a continuación? Dejen sus sugerencias en los comentarios y podría hacerlas si he visto el anime. Obviamente de todos modos, gracias a todos por mirar y los veré en el próximo vídeo. Tranquilos, chicos.